Katiana Murillo indaga sobre cómo la tecnología puede ayudar en la conservación de una especie en peligro de extinción, el manatí antillano. No se pierdan este informe que habla de ciencia y participación social para proteger la biodiversidad. Escuchemos. Se le conoce como vaca marina debido a su naturaleza relajada y gran tamaño, ya que puede pesar 500 kilos en promedio vive en los ríos, estuarios y costas, desde la Florida hasta Brasil. Se trata del manatí antillano, un mamífero muy particular adaptado a vivir en el agua de zonas costeras poco profundas y que se encuentra en peligro de extinción. Estos animales sufren la contaminación de las aguas que los enferman, los motores de las lanchas rápidas que los colisionan y las acciones de dragado que destruyen su hábitat, entre otras amenazas. Los manatíes se alimentan de una gran variedad de plantas sumergidas y flotantes y duermen debajo del agua por horas para luego subir a la superficie a tomar aire cada 5 minutos, pero pueden estar sumergidos hasta por espacio de 20. Tienen una sola cría cada cinco años. Su rol en la naturaleza es importante porque contribuyen a mantener el equilibrio de la vegetación en los ecosistemas y esto permite que los cauces de agua se mantengan abiertos y fluyendo, y su salud es un indicador del bienestar marino y ecológico en general. Con el objetivo de ayudar a su conservación en el Caribe costarricense, el Laboratorio PRIAS y el Colaboratorio Nacional de Computación Avanzada del Centro Nacional de Alta Tecnología, CENAT, Gracias a una beca de la National Geographic Society, en patrocinio con Microsoft All for Earth, lleva a cabo el Proyecto Manatí Costa Rica. Este proyecto contempla el desarrollo y aplicación de tres herramientas tecnológicas, una de las cuales es una aplicación móvil con la que guardaparques y habitantes de las comunidades locales pueden registrar los avistamientos de estos animales. La bióloga Priscila Cubero, coordinadora del proyecto, nos comenta en qué consiste. Este proyecto tiene el objetivo de levantar datos sobre la ecología del manatí en el Parque Nacional Tortuguero, el Refugio Mixto de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo y el Refugio de Vida Silvestre Barra del Colorado en el Caribe de Costa Rica. Para eso estamos desarrollando un algoritmo que nos permite procesar vocalizaciones de manatíes para contar individuos y tenemos nuestra propia aplicación para teléfono móvil que nos permite registrar avistamientos de manatíes. La aplicación está siendo compartida con guardaparques y locales en las comunidades cercanas a las áreas protegidas para que registren esos avistamientos dedicando alrededor de dos minutos para cada registro bajo lo que llamamos ciencia ciudadana. El levantamiento de registros con el uso de la aplicación asocia a coordenadas geográficas del sitio de avistamiento, la fecha y la hora cuando está ocurriendo el avistamiento y permite al usuario registrar el comportamiento y número de manatíes que observa, entre otra información. Es muy importante destacar que el uso de la aplicación hace una diferencia entre eh, total eh, con respecto a simplemente contar que se vio un manatí porque el registro de datos con la aplicación sistematiza el levantamiento de esos datos y lleva la base para análisis científicos posteriores. Por eso nos va a permitir conocer distribución y hábitats clave para la sobrevivencia del manatí, entre otros aspectos. Todo el conocimiento que vamos a generar con este proyecto será compartido con las administraciones de las áreas protegidas y con todas las personas que colaboren en el levantamiento de registros de manatíes con la aplicación y va a ser de mucha utilidad para mejorar la gestión en las áreas protegidas mediante procesos participativos. La aplicación es de uso gratuito y está disponible para toda persona que quiera colaborar registrando Encuentros con el manatí en las tres áreas protegidas o en cualquier lugar fuera de esas tres áreas que sea un hábitat importante para la especie en el Caribe de Costa Rica. Además de la aplicación para teléfono móvil que permite recolectar datos en áreas marinas, el proyecto contempla una plataforma de recepción y administración de datos vinculada a la app y un algoritmo para procesamiento de vocalizaciones de manatí con el fin de identificar individuos. ¿Cómo funciona y por qué esto puede ser una buena noticia para investigaciones en otras latitudes? Nos lo explica Fabricio Quiroz Corella, investigador del Senat. El método automático de conteo de manatíes consiste de cuatro bloques funcionales. El primero de ellos corresponde a una tapa que se encarga de eliminar el ruido subacuático para así aislar los posibles llamados de manatíes en un archivo de audio. El segundo módulo de procesamiento ejecuta la detección de cantos propiamente, mediante la localización de posibles candidatos según el contenido armónico de la señal sin ruido. La siguiente etapa realiza la extracción de las características que describen numéricamente las vocalizaciones detectadas, donde se genera una estructura de datos con esos atributos de las señales correspondientes. El bloque final se encarga de agrupar esos atributos numéricos de la señal en función de las similitudes entre ellos mediante una técnica de agrupamiento. Una vez que el algoritmo obtiene estos grupos de características de las vocalizaciones, dicha solución nos permite contar cuántos manatíes existen en la grabación a partir de la cantidad de grupos generados, donde la relevancia de este algoritmo para futuras investigaciones en otras latitudes es significativa. Puesto que además de ser una tecnología no invasiva, donde los individuos bajo análisis no se ven vulnerados, no está sujeto a operar solamente en nuestro país, sino que podría utilizarse con muestras capturadas en otras partes del mundo, ya que la solución opera con principios de acústica pasiva que aplican generalmente para vocalizaciones subacuáticas. En las tres áreas protegidas que considera el proyecto, se contempla la colocación de grabadoras subacuáticas en 13 puntos estratégicos en forma rotativa. Aquellas grabaciones que incluyan vocalizaciones de estos animales serán procesadas por el algoritmo, que se encargará de eliminar el ruido ambiente, detectar las vocalizaciones y extraer las características más relevantes para la posterior identificación de individuos. Esta última etapa utiliza una herramienta de inteligencia artificial que es entrenada con vocalizaciones de manatíes provistas por investigadores internacionales a partir de la extracción de sus características más relevantes. Las vocalizaciones que sean grabadas en los sitios de muestreo en Costa Rica se procesarán para identificar y contar individuos y se escuchan de esta manera. Por su parte, la app de registro de avistamientos de manatíes para uso de guardaparques y habitantes de las comunidades circundantes es sencilla, gratuita y requiere solo de un par de minutos para recolectar datos de ubicación, comportamiento, estructura social, actividad humana cercana e imágenes de los manatíes. Los colaboradores en el uso de la app integran una red de recolectores de datos y fungen como asistentes de campos remotos para el proyecto. Esto es clave para potenciar la conciencia sobre el valor de la biodiversidad, como nos lo cuenta Mirna Cortés Oando, de la Unidad de Monitoreo y Control Marino Costero, del Área de Conservación, La Amistad Caribe. Proyectos de investigación en esta línea que entrelazan en conocimiento científico con el saber y experiencia de las comunidades, permiten la generación de información sobre nuestra diversidad y en este caso son aún más relevante tratándose de una especie con tan poca información y difícil de registrar, como es el manatí, del cual se desconoce el estado ideal de sus poblaciones en Costa Rica. Paralelamente, al hacerlo a la mano con las comunidades, posibilita que ellos mismos se empoderen de este recurso tan importante y valioso, de manera que se potencien la conciencia hacia la conservación de los recursos naturales y la diversidad en general. Se espera que cada uno de los insumos generados por este proyecto sirvan a las áreas de conservación del SINAC como parámetro para la toma de decisiones sobre el manejo y conservación de nuestros recursos naturales. Los datos enviados con la app llegan a una plataforma de administración de datos en línea donde son empatados con datos de variables ambientales como profundidad, temperatura y concentración de oxígeno disuelto, entre otros. Dentro de la plataforma se va conformando una base de datos descargable para análisis. Personas del Caribe costarricense que vivan cerca de hábitats de este mamífero marino pueden unirse a este proyecto como parte de la red de colectores de datos para generar registros de avistamientos con la aplicación para teléfono móvil los resultados generados mediante este esfuerzo conjunto serán compartidos en su totalidad dentro de la red. Tanto la app como la plataforma son herramientas tecnológicas que se pueden utilizar con otras especies marinas, como es el caso de delfines, ballenas, tiburones, rayas y tortugas marinas. Hasta aquí llegamos con este informe de raíz.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 de Claves 21 y Latin Clima.